Con frecuencia me preguntan, ¿cómo te presento? ¿Como musicólogo, etnomusicólogo, semiólogo musical, catalán, mexicano, español? Y siempre respondo, es igual, de cualquier forma va a ser mentira. Es así como se presenta Rubén López Cano, investigador, autor de un centenar de artículos académicos y de varios libros en torno a la música. En este video en Doctorado en Artes vamos a platicar con él sobre lo que es la investigación creación en Artes. Pues disfruten de esta plática amena que tuve con el doctor Rubén Lópezcano y nos vemos en el siguiente video de Doctorado en Artes. Eh, bienvenidos a Doctorado en Artes. Hoy estamos con el doctor Rubén Lópezcano con quien tuve el placer de escucharlo esta mañana en una ponencia, conferencia, ¿cómo se llamó? Este? Investigación, artística, <ríe> en Investigación música. artística en Música. Entonces, el objetivo de la entrevista ahorita, que lo molesté, es para pues comentar un poco, uh, pues háblanos un poco de tu trayectoria académica, mm -hmm. que es, ¿cuál fue tu recorrido desde licenciatura hasta doctorado? Sí, no, yo empecé siendo guitarrista, okay. eh, estudié en la UNAM de México y no había carrera de musicología, eh, había etnomusicología, ¿sí? muy enfocada a las músicas tradicionales de México y, todo, y todas esas cosas, pero eh, no otros aspectos de teoría musical o de otras músicas este, eh, de la tradición académica, etc. Y ahí fue cuando des descubrí que me interesaba o me gustaba y me apasionaba mucho más pensar sobre la música eh, que hacerla. Uh -huh y entonces ahí me di cuenta de que la investigación era un, un aspecto mucho más eh, cómodo, factible, interesante, atractivo para mí, ¿sí? y, y bueno, yo me fui a España y volví a estudiar la, la carrera ya de musicología, eh, y ahí se la me y el doctorado y la maestría fue sobre qué tema estuve una de las cosas de mi trabajo es que soy bastante promiscuo a nivel epistemológico okay. y me gustan <risa> muchos temas muchos temas distintos eh, he trabajado sobre música retórica en el barroco sobre música popular urbana música del siglo XX, ¿sí? música conceptual entonces eh, ya para el doctorado, por ejemplo, estudié unos repertorios de música española del siglo XVII, uh -huh. pero lo que menos me importaba era esa música, sino lo que hice fue una teoría para explicar diferentes um, tipos de relaciones entre música de texto y música vocal, inspirándome sobre todo en modelos de interacción de música en el audiovisual. Ok. Un poco enfocado hacia la docencia, digamos. Eh, no necesariamente. Mi, mi trabajo iba muy enfocado a la investigación y en aportar teoría eh, para comunidades de investigadores. Okay. O sea, la, mi, mi trabajo nunca estuvo enfocado, muchos de los musicólogos, colegas, trabajan para reconstruir repertorios, uh -huh. eh, restituir la memoria de compositores, géneros o estilos, ¿sí? eh, trabajando mucho en la órbita del patrimonio y a mí lo que me interesa más que nada es en la órbita del pensamiento repensar las músicas con otros conceptos, otros términos uh -huh. y buscar nuevas maneras de entenderla okay. en la conferencia de la mañana hablaste de investigación, creación ¿Qué es la investigación y creación? Bueno, esos son eh, estrategias, discursos y, este, y visiones que se están intentando implementar, desarrollar en las escuelas superiores de arte, ¿sí? en las cuales se les exige a todos los niveles de licenciatura, maestría, doctorado, eh, eh, que como una parte importante de la currícula académica desarrollar un trabajo de investigación a artistas. ¿Sí? ¿sí? Eh, tradicionalmente los artistas venían desarrollando esos trabajos de investigación muy en la órbita de las tradiciones de historia y teoría de las artes un, un actor después de estar trabajando muchos años con diferentes temas y asignaturas vinculadas a la actuación eh, como tesis tenía que hacer una tesis de historia de sí, sí. dramaturgia o de teoría de dramaturgia sí es decir un, un tipo de trabajo ...que es, eh, corresponde a un perfil de teórico o historiador... ...que tienen otra carrera, otra currícula y otro, y otro recorrido... ¿sí? ...en música pasa lo mismo, donde los instrumentistas... ...compositores, o intérpretes o directores de orquesta... ...directores o directoras de orquesta... ...después de hacer todo un recorrido... Eh, eh, ...para dominar su instrumento, su arte... ...al final les piden una tesis de corte musicológico... ...o de teoría de la música... ...que son carreras distintas... ¿sí? Entonces lo, entonces lo que queremos o lo que, lo que se pretende es que el trabajo de investigación tenga que ver con su práctica artística con los modos de actuar de coreografiar, de bailar de filmar, de, este, de tocar o componer que a partir de esa práctica artística se formulen preguntas de investigación se desarrollen tareas y metodologías de investigación y que se aporte conocimiento útil y relevante para su comunidad artística que tienda a uno criticar revisar uh -huh. lo que se hace críticamente y dos fomentar nuevas maneras de hacer el arte ¿no? un, un proceso de transformación okay. cómo se trabaja la metodología en la investigación creación ¿Cómo eh, se aborda? es complejo y lo primero que hay que decir es que eh, varía mucho de centro a centro incluso dos, dos academias de arte dramático de música del mismo país uh -huh. o la misma ciudad pueden tener políticas o estrategias completamente distintas ¿sí? hay hay centros en donde la obra resultante es la investigación y ya no te pide nada más. Uh -huh. O hay centros en donde, eh, además de la obra, se te pide hacer una tesis teórica eh, con los mismos requisitos que, una, que el que hace un historiador o teórico del arte. Uh -huh. ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros promoviendo son eh, metodologías. Primero las habituales, investigación documental, metodología cuantitativa, cualitativa, pero metodologías más específicas que en donde la propia práctica artística se convierta en un espacio de observación, evaluación, experimentación de decisiones, ideas artísticas que... Eh, van a servir para observar, calibrar, evaluar eh, las diferentes soluciones o decisiones artísticas y, y una de, de las eh, ideas claves esto es, es hacer, eh, convertir de la manera menos invasiva posible pero agregando estrategias de observación, de registro, de documentación ¿sí? hacer de la práctica artística un aspecto más de la metodología Ok, entiendo entonces que tú asesoras uh, diferentes o varias tesis de alumnos, uh -huh. supongo que es de maestría y doctorado. Y de, y de grado también, de titulación. Okay. ¿Cuál es el problema más común que tiene un estudiante al enfrentarse a la escritura de una tesis o cómo aborda una tesis? ¿Cuál es el problema más recurrente que encuentras? A ver, eh, eh, hay muchos. Entre ellos, eh, uno, un, un problema grave es el trabajo escrito. Uh -huh. ¿Sí? Muchos de los estudiantes eh, de música que tienen todo un recorrido y un currículum de interpretación, creación, composición, muchos de ellos no están familiarizados con la palabra escrita y se les hace muy cuesta arriba uh -huh. hacer un discurso de 50, 60 páginas este, por escrito. Esto, como consecuencia, tiene que cuando comienzan a, a proponer temas de investigación, los temas eh, son lo que ellos consideran más fácil de ser accesibles por medio de la escritura uh -huh. y de la investigación documental habitual, ¿no? Ah, entonces yo quiero escribir la historia del repertorio que voy a tocar no yo quiero escribir un análisis de la obra tal bueno, entonces eso aparte de, de poca fantasía es poco útil también ¿no? entonces el, eh, cuando les dice uno mira tú tranquilo tranquila eh, trata de contarme cuáles son los problemas que tienes con respecto a cómo montas una pieza cómo la interpretas eh, ...sostener la atención o no, grandes rupturas, contrastes, eso, eso me interesa. Luego vemos cómo hacemos para reflejarlo. Contamos con, con dispositivos audiovisuales también, que pueden, en algunos centros... Las, ...las tesis pueden ser completamente audiovisuales. Uh -huh. Un registro de audio, un registro de vídeo. En otros centros, como el mío, es requisito tener por lo menos un texto de, de ciertas dimensiones. Eso es un problema, un problema grave el otro problema grave que es así y que afortunadamente lo he podido digo afortunadamente porque eh, ten, eh, trabajo mucho en muchos en muchos lugares del mundo y puedo ver que no es un problema mío sí. <risa> que es un problema que se repite uh -huh. es que eh, en general los artistas y en particular los músicos somos muy muy renuentes a descentralizarnos y observar críticamente cómo hacemos lo que hacemos uh -huh nos cuesta mucho trabajo autoobservarnos, sí, nos cuesta mucho trabajo reflexionar sobre mmm, cómo decidimos eh, la velocidad del pasaje o la articulación o fraseo. Lo hacemos desde un un punto de vista intuitivo, este, sensorial, pero que se resiste mucho a la observación racional crítica. Y eso es una cosa que nos cuesta mucho trabajo, este, el el realmente dar ese paso que en la teoría lo, lo, lo decidimos, dar ese paso de convertir la práctica artística en un espacio de eh, observación, experimentación eh, investigativa. Ok. En este tipo de estudios, uno sigue siendo artista mientras investiga, ¿no? ¿Cómo definirías tú esta figura de artista e investigador? Es, es muy interesante. En primer lugar, eh, la investigación artística en los contextos de educación superior. No implica que el estudiante se tenga que convertir en un investigador, es una asignatura más. ¿Qué pretende la asignatura? Que el estudiante tenga las herramientas, las sepa aplicar y demuestre que conoce el ABC de la investigación. Que se puede hacer una serie de preguntas, puede construir una metodología para responder las preguntas y que es capaz de construir un discurso apropiado, este, un discurso este, eh, completamente eh, adquirido en relación al tema que está investigando. Mm. Esa es la idea, ¿sí? es, es, es, una, es una asignatura nada más, y un, grandes músicos que son maravillosos su instrumento, pero que la asignatura de armonía la pasaron con dificultad, es lo mismo, <risa> okay. ¿sí? y de repente hay gente que se le da muy bien el trabajo investigativo y otra gente que no tan bien, y hay que sacar la asignatura como como sea entonces sí. el hecho de que tengan que hacer una, una asignatura un trabajo de investigación no los convierte necesariamente en, en investigadores uh -huh. ¿sí? para muchos es una experiencia traumática para otros es una experiencia fascinante y para la gran minoría uh -huh. <ríe> es una experiencia transformadora en donde dicen yo quiero más y me quiero convertir en un artista investigador es poco frecuente lo que yo conozco, es, fundamentalmente, son artistas que quieren ser artistas sí, sí, sí. y aunque hagan un excelente trabajo de investigación, creación, como tesis de maestría o de doctorado, sí. eh, quieren volver a las prácticas habituales. Eh, hay alguna gente, como es que estamos en un proceso en donde apenas se está formando el, el, los especialistas de este ramo, sí. hay gente que, bueno, que ve que el, el ámbito de investigación, creación, puede ser un ámbito, este, un perfil profesional potente, porque eh, muchos centros contratan a este, a, para que dirijan proyectos a gente que tenga este perfil. Sí. Y entonces es, eso, eso puede, puede llegar a ser. Nosotros ahora estamos en la revista Resonancias de Chile, la, una de las revistas más importantes de musicología en Latinoamérica. Eh, para el 2020 estamos preparando un dossier sobre investigación artística, investigación creación. Y precisamente a mí me encomendaron la tarea, de una pequeña sección de este dossier van a ser testimonios de artistas investigadores okay, es bien. gente que ha seguido yeah. ha seguido y tienen como perfil profesional uh -huh. eh, el tocar la docencia y también hacer investigación creación uh -huh. eh, dirigiendo trabajos y produciendo investigación y ahí precisamente es eh, el, el eje de este es que nos compartan uh -huh. esta esta experiencia de ser artista investigador eh, estas contradicciones y paradojas uh -huh. El pensar artísticamente o el pensar académicamente son compatibles, no lo son, qué problemas hay, etcétera, etcétera. Mi experiencia es que sí son dos epistemes distintas ¿sí? y que cuesta trabajo conciliar y que, y que bueno, cu cuestión de tiempo que se comienza a, a construir un perfil de profesional con esas características. ¿no? Uh -huh. ¿Tú labores, eh, docencia, investigación y también practicas la música? No, soy más bien este incitador, provocador. <risa> ¿sí? eh, yo hice guitarra y cuando, cuando comencé a trabajar en Barcelona, cuando recibí mi primer salario de verdad, eh, me compré una computadora maravillosa, le puse una tarjeta este, de audio perfecta para trabajar con MIDI, con mi guitarra y tal, pero me encanta leer, me encanta escribir sobre música, me encanta pensar sobre música y no me da tiempo de, de, de hacerlo eh, lo que hago es, bueno como yo hice música práctica también, eso me permite tener cierta empatía con mis estudiantes uh -huh. sí, y, eh, y de eh, tanto con mis estudiantes de las asignaturas teóricas que doy, como estética como en la dirección de trabajos finales, de tesis uh -huh. comprender un poco que el, ...que el compositor, el guitarrista, la violinista, la pianista que tengo al lado... Uh -huh. eh, ...tiene unas necesidades de conocimiento... ...de comunicar ese conocimiento distintas... Uh -huh. ...que por el hecho de, de, de no saber escribir la bibliografía correctamente... ...no es ni más ni menos, uh -huh. es distinta... ...y si hace un trabajo de investigación tendrá que aprender a escribir la bibliografía... ...correctamente, pero que también nosotros... ...los profesionales de la investigación tenemos uh -huh. que entender que el estilo de investigar de este perfil profesional tiene que ser distinto. Uh -huh. Porque sus requisitos de conocimiento y de comunicación es distinto. Y tenemos que ayudarles a que encuentren el tono, el matiz, el, este, uh -huh. el discurso adecuado para que se convierta esto en una cultura de investigación propia para el músico o artista, artista práctico. En cuanto a la publicación de resultados de una investigación-creación, yo estoy más cerca de las artes visuales, artes plásticas. Aquí nosotros podemos publicarnos los resultados con cuadernos de artista, pero en el caso de los músicos, ¿cuál es una publicación innovadora que también es un requisito para una investigación, creación? Muy, muy bonita pregunta. Eh, hace varios años, en el instructor FEUS de Gante, en Bélgica, que es uno de los centros, es el centro europeo más importante de investigación artística en música, sí. tuvimos una charla inaugural de la directora de la Escuela de Artes Escénicas, Performance y Circo de Noruega. ¿Sí? Y en su charla inaugural nos lo dijo, discúlpenme, pero es que los músicos son los más conservadores de todas las artes y tiene toda la razón, ¿sí? Mientras en otras a, a, a prácticas artísticas como artes plásticas, artes eh, dramático, las tesis de maestría doctoral pueden ser completamente audiovisuales o un libro de artistas u otro tipo de discursos habituales en el ejercicio profesional de estos, de estos, este, en esos espacios, en música seguimos pidiendo trabajos escritos, sí uh -huh. eh, en algunos sitios un poco más abiertos, menos abiertos, pero sigue siendo el formato, el formato eh, preferido. Esto es simple, sencillamente una cuestión de tradición, uh -huh. de una concepción de la investigación que venimos heredando de la musicología, sí que no está mal, pero que no, no tiene por qué ser la única, okay. ¿sí? y la apertura a formatos audiovisuales, a, por ejemplo, eh, en unas investigaciones de algunos colegas de Australia, de hacer un, un CD con música de Mozart, mm. por la parte del disco de CD, un CD-ROM con un menú interactivo, mm donde el artista, el pianista que toca, está explicándote por qué eligió tocar ese compás de tal modo o de otro modo, las partituras y diversas ediciones que, que estudió, sí. diversos instrumentos, nos, nos, nos, nos, nos muestra ahí diversas maneras de resolver cierto pasaje y es, es muy rico, muy interesante y, y, y realmente mucho más interesante para los músicos que tocan esos repertorios sí. que leerse una tesis. Eh, afortunadamente ya hay journals audiovisuales, uh -huh. ¿sí?, eh, tenemos el Journal for City Research, pero también hay journals for este, embodied studies y todo eso que estamos in intentando generar una cultura de la transmisión de conocimiento con formato audiovisual okay. ¿sí? en música incluso, la Society for Theory of Music tiene un journal audiovisual también mm. hermanito menor de los journals eh, serios <risa> todavía, pero eh, está, está en esa en, en esa... En esa, en, estamos en proceso de... El problema es que la, la música no tiene la tradición que tiene la, las artes plásticas o las artes escénicas del libro de artista y esos formatos este, eh, paralelos uh -huh. a, a la creación. en música no, no lo tenemos y tenemos que, que, que invertar, inventarlo, que crearlo. Inventar bueno, digamos que estudié mi doctorado, me formé ya como artista investigador, ¿tengo forzosamente que trabajar en la academia, dedicarme a una universidad, o hay otras opciones para un artista investigador fuera de un contexto universitario, pensando? Sí, eh, bien, de hecho, una parte importante de por, por las cuales un músico elige hacer un máster, maestría o doctorado, es precisamente porque los puestos de trabajo que se ofertan exige, <risa> lo exigen la, esa, esa titulación, ¿sí? Eh, eh, sí existe, fuera de entornos académicos de investigación artística o investigación creación. Eh, en música yo me atrevería a decir que es, este, es escaso. Eh, gran parte de la gente que eh, elige esta, esta, esta vía, eh, lo elige también porque... Sobre todo en los países desarrollados, eh, este perfil doble de artista investigador les permite tener accesos, ayudas, becas y, este, y apoyos eh, en ambas áreas. ¿no? Okay. Entonces también es, es una, este, es una eh, decisión estratégica okay. para estar... Este, eh, Accediendo a, a ayudas, para eh, eh, que es que ganarse la vida, ¿no? Exactamente, <risa> exactamente. Luego sí puede haber este en música, mm. eh, hay tradiciones fuertes de música experimental, mm -hmm. sí, que se han hecho siempre al margen de la academia mm, o, este, o, o no necesariamente en el entorno de, de la academia, mm -hmm. uh -huh. yeah. pero que, que, que puede ser interesante y, y necesario, ¿no? Eh, mi percepción es de que, en general, el desarrollo, el ámbito de desarrollo más atractivo uh -huh. para alguien que se, que se interesa por la investigación, creación, eh, son los entornos académicos. Okay. Uh -huh. yeah. uh, ¿Cuáles son tus temas de investigación los que tú abordas en tu trabajo? ¿Cómo? Pues bueno, sí. son variados. Este, <coughs> en los últimos años he trabajado mucho con el tema de investigación y creación, viendo lo que se hacen en diversos mm -hmm. centros, leyendo muchas teorías y criticándolas, intentando aportar estrategias distintas este, mm. en, en, este, en, en música, de acuerdo a lo que veo que se realiza en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. Okay. ¿sí? Pero también bueno, llevo muchos años trabajando sobre retórico, semiótica de la música. Okay. Eh, eh, en, la, en la cuestión de música y cuerpo, música y subjetividad. Sí. Eh, eh, mi último libro fue sobre música y reciclaje, eh, apropiaciones, robos, citas, intertextualidad, remix, etcétera, etcétera, sí. en, este, en, en música desde la Edad Media hasta eh, la era digital. Y ahora estoy preparando un libro que saldrá en, en, en abril del 2020, sí. eh, que es un, se llama La música cuenta, que es narratividad, expresividad, significado expresivo en música, y son estrategias de análisis musical que no pretenden resolver cuestiones formales o estructurales que nos encanta a los músicos, sino que pretenden generar, ayudar a generar ideas expresivas, creativas para los intérpretes, uh -huh. Uh -huh, los y las intérpretes, para que hagan de sus interpretaciones musicales eh, pequeños mundos narrativos, dramáticos, emocionantes uh -huh. y, este, y, y, y con, con recorridos este, tensivos y distensivos, eh, a, ayudándoles generando terminología, categorías, conceptos que les permitan eh, poner el ojo en esos aspectos expresivos, más que en los aspectos clínico formales que es, han sido el objeto de estudio de, o, el, o el principal cometido de la, de la teoría musical Ya por última pregunta ¿Tendrás algún sitio web, página donde podamos ver tu trabajo? Sí, por supuesto, está mi página web eh, www.lopescano.net. Okay. Ahí tienen acceso a gran parte de mis escritos, todo está digitalizado y para descargarse este, algunos libros no eh, pero ahí tienen acceso, tengo un canal de YouTube, tengo también mi perfil de, de Facebook Rubén López Cano, que este, donde intento compartir, este, discutir, eh, provocar y, este, y, y, y entrar en contacto y comunicación con toda la, toda la gente que tenga ganas de, de pensar el arte, pensar la música, pensar este, lo que hacemos y, y que crea que el arte es mucho más que una estratagema para crear belleza, sino un, es una actividad profundamente humana para transformarnos eh, el mundo exterior, y el mundo interior. Okay. Pues muchas gracias. Ahí te estaremos buscando entonces. Pondré en pantalla los, los links y demás. Perfecto. Bueno, gracias Rubén. Gracias Gabriel. Un placer y mucha suerte con los con los títeres. Gracias.